Considera usted, el gobierno debe declarar el país en emergencia nacional por altas eh, tasas de contagio, como sugiere el Colegio Médico Dominicano, 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, continuamos, mis amigos, con este su programa de mañana. Y a propósito de la pregunta del día el Colegio Médico Dominicano pide al gobierno declarar el país en emergencia nacional ante aumento de casos COVID. El Colegio Médico Dominicano exigió ayer jueves al gobierno endurecer las medidas para frenar la propagación del COVID-19 en el país y aseguran tener más de 800 médicos afectados en todo el país contagiados por la enfermedad. En ese mismo sentido, los médicos alertaron al gobierno sobre la alta ocupación hospitalaria que está al desborde en los grandes centros hospitalarios de, las, de la República Dominicana, donde los fines de semana se produce un escaso, eh, una escasez de camas y de camas UCI. Recordamos que a inicio de esta semana el gremio que reúne a los galenos Favoreció el regreso a clase presencial alegando que la mayoría de las familias del país son eh, monoparentales y que los progenitores no tienen con quién dejar a sus hijos cuando se van a trabajar y además tampoco tienen acceso a la virtualidad. Eso es lo que dice el <ríe> no colegio médico. Vamos a ver, Francis. Creo que hay una discrepancia en lo que habían dicho hace una semana con lo que hay hoy. Y sí. que nosotros hemos advertido que ciertamente la apertura y la tranquilidad con que se ha asumido este rebrote de la quinta ola, como se le ha llamado, por el Estado, nos preocupa sobremanera porque es evidente que estamos recibiendo la información real de, de qué niveles ha alcanzado en la infectación del COVID-19. 19 en la población dominicana. Costoso está siendo hoy evaluado la, la medida de enfrentar individualmente nosotros en nuestras casas el tema. No hay medicamentos genéricos, esos que sirven como antigripales, que ayudan bastante con la influencia a, los efectos, a reducir los efectos de malestar, no hay. Pero también tienen un costo que antes eran 25 pesitos o 25 cheles. porque cuando nosotros eh, crecíamos existía la moneda de 25. Sí. Y para nosotros ya se ha convertido que cuando doy los 25, no es 25 pesos, sino esos 25 cheles. Ahora está en 50, Chele, que son 50 pesos. Que conseguir 50 pesos y lo calculamos en 20, por 23.83 el salario promedio en la República Dominicana te dice que están mandados a morir de la menor gripe, porque no hay con qué sostenerse. Bien haría el gobierno en que si no va a poner restricciones, va a imponer regulación en la farmacéutica, en la República Dominicana, en las farmacias, en los, cost, en, lo, en los precios, como en la fórmula que han encontrado multimillonaria para los laboratorios, que ya me entero que la prueba rápida le sale al Estado a unos 100, a 175 pesos cada una y la otra a 480 pesos. La de 175 te la cobran en lo privado a 1,750. Y la PCR, que es la que cuesta 20, 525, amado, Ajá, 500. para el Estado, ¿eh? uh -huh. eso es precio sincerado como mucho, te están cobrando 4,000 tablas. A pico, eso es que nosotros debemos entonces, porque yo sé que el Estado no va a declarar ningún estado de emergencia en esta etapa ni en esta postura pero por lo menos aspiro a que Luis Abinader haga como hizo Biden en Estados Unidos que le mandó el mensajito a las ARS que se lo han ganado todo que no le ha costado tanto esta pandemia no han aportado nada prácticamente en el sentido de lo que uno va a buscar de salud con, en base a su seguro lo mínimo que se puede hacer no es cerrar, porque yo sé que el Estado en política de, de, en, en la política de COVID en esta etapa, después de la apertura, de los éxitos que ha tenido en, en esa etapa, no va a devolver la parte de la emergencia, pero que por lo menos se nos devuelva en satisfacción de que el bolsillo pueda solventar una gripe que ahora no la puede solventar, por los elementos que le he mencionado. Y a eso se suma, Francis, que los medicamentos de antigripales han desaparecido de la farmacia. Están caros y desaparecidos. Pregunté por uno ayer, y dice, oh, si tú lo encuentras <risa> me lo traes. Bueno, señores, aquí está con nosotros ya hace un rato, Yerjan Lantigua. la antigua. Buenos días. ¿Encontraste antigripales. Buenos días. Eres loco? <risa> Ese es el secreto mejor guardado del Caribe. Estoy leyendo aquí esto del colegio médico que lo vi ayer. Pero no, no, es que esto se queda muy corto. Yo quiero que la gente vaya a escuchar lo que dicen los médicos. Eso eh. está en YouTube. Vayan a buscar lo que dicen el colegio, eh, colegio médico. Pero buenos días a la gente. Recordarle que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres, como las altas torres de los ricos. Israel, por favor, trae un poquito de café Mira, para calentar esta mañana. Antes de que tú inicies, tengo que reconocer y decirle a la gente que nos dé seguimiento a diario en los comentarios que hacemos aquí, porque resulta que quizás tenemos el favor de, del tiempo en el momento que hacemos nuestros análisis colectivos como individuales y hemos ido dando en la diana como medio, porque luego en el día o al día siguiente he visto que los medios nacionales recogen también opiniones muy similares a las que ya nosotros habíamos advertido aquí, porque le estamos dando constantemente seguimiento, y eso es lo importante de la información precisa y veraz. Lo que pasa es que aquí no hablamos tontería. Miren, esto parece la crónica de una muerte anunciada, se lo habíamos dicho. Y por eso decir, yo lo debatía con cualquiera en cualquier terreno, porque era tan fácil de, de pronosticar que un aumento de contagios iba a traer una ocupación de camas e iba a traer un ausentismo laboral en todo el país, iba a traer un problema en las farmacias, iba a traer un problema en la economía de la República Dominicana, y hoy lo tenemos. Lo que pasa es que hay gente que quiere irse siempre a favor del gobierno y justificar siempre lo injustificable. Pero a mí lo que me da pena es precisamente ese tipo de cosas, porque hay gente que lo quiere politizar todo. Yo acabo de enviar a la tablet, vamos a analizar esto, esto con cuidado, miren, Dicen aquí, un grupo de diputados del PRM, favorecen el reinicio a clase. ¿Están escuchando? Un grupo de diputados del PRM, es decir, ellos, porque pertenecen al partido de poder, no son capaces de pensar primero en el pueblo y sí, decir, no, miren, eh, eh, no nos pasemos y vamos a, a, a posponer el reinicio del año escolar. Eh, muchachos, en el WhatsApp. Entonces, ellos favorecen el... Aún con la situación que estamos viviendo. En el WhatsApp, en la, las últimas fotos que envié. Denle para adelante. No sé si han llegado. Eh, no, para abajo, muchachos. Vamos a ver. Un perdido. Eh, dice hoy. Eh, debe decirle hoy la, la entrada. Eh, exacto. el ahí. Dice de hoy para acá. Mírenla ahí. Esa, Mírenle. ahí. Diputados del PRM favorecen reinicio de la... Y Yo cuando veo esto digo, pero esta gente se están volviendo loco. Eh. Pero que no están entendiendo... Es Quieren, una responsabilidad muy alta la que eh, se asume cuando se hace eso. Pero vamos a ver el peor todavía, lo que dice, ahora mismo lo acabo de ver en Twitter, algo que me da asco, en la otra fotografía de, bueno, esto, esto de Difeble. De miren lo que dice Difeble. Eso, eso no me da asco. 48 horas después, es decir, hoy 13, eso fue ayer, la clínica Corominas aumentó a 77 el número de camas de hospitalización, 73 están en uso, ¿están oyendo señores? 73 y dice 14 de sus 15 camas UCI están ocupadas y 5 ventiladores pero eso no lo dice el gobierno en su boletín, el gobierno está manipulando los datos como siempre lo han hecho los gobiernos pero te dice ahí que la clínica unión médica en Santiago también está llena y que todas las clínicas del país prácticamente están llenas. Aquí ya dijo el, el, el, el director provincial de salud que está un 70%, pero eso no lo dice el gobierno. O es sea, una manipulación asquerosa con relación a, lo, a, a, a la ocupación cama para justificar su metida de pata y su irresponsabilidad. Ahora bien, vamos con la otra imagen, muchachos. Para que la gente vea cómo, cómo, cómo que están los medios en este país. Miren lo que publica el Digital, ¿Qué? Eso da asco. ¿Qué es lo que dice? Dice, COVID en RD da buenas señales. Comienza a bajar el nivel de contagios. ¿Y Pero este se, están loco, es. se están volviendo locos. Se están volviendo locos. Y le dicen a la gente que, que el nivel de contagio está bajando. Denle para abajo para que le presentemos la cantidad de contagiados de, de, de, de de, del día 3, del día 3, del día 12. Yo se, la, yo se la puse en detalle para que lo vean, la cantidad. Ahí, ahí mira ahí. 5,953, ese fue el boletín de ayer, pero que es el día 12, no del 11, sino del día 12. El de ayer sale hoy y el de hoy sale mañana. Miren cuántos se contagiaron o cuántos salieron en el boletín de, del día de ayer. 5,953. Y me dice a mí, Nuria, que, está, que están bajando los contagios. ¿Cuánto le habrán pagado a ella por esa publicación? O que será que... No, hay que también, decirlo. Hay que ver... ¿Cuántos se han sanado también? Porque quizás es lo que ella quiere traer eh, a colación. <risa> no, no, pero espérate, Francis, no me creas tan tonto. No, a mí no me creas tonto. Eh, pongan el titular y, y vamos a, a analizarlo en su contexto, eh, la semántica y todo lo demás, ¿verdad? Póngalo para que la gente vea. Dice dice ahí, no yo, COVID-19 en RD da buenas señales. Comienza a bajar contagios, dice ahí. Pareciera no que, que hay un deseo inmenso de decir en el colofón de que se inmuniza la sociedad dominicana con Omicron. Pero que no está bajando el nivel de contagio, que está aumentando. ¿Tú no oyes que en, que en, en los primeros 11 días de, de, de, del año fueron 56 mil contagiados? 525 mil minuto va del año, que lo están calculando lo que están ganando la farmacéutica o sea, con en la En 11 Pfizer. días, 56 mil contagiados de COVID en 11 días. 56 mil. Súmale ahora esos 5 mil 900. Súmaselo. Son 60 y pico. De claro. O, eh, eh, 60 y pico ya de 62, contagiados en 12 000. días. Y me va a decir Nuria a mí que están bajando los niveles de contagio en la República Dominicana y que da buena señal el, el coronavirus. Cuando las camas están todas llenas, Toda llena, vayan a un centro clínico. Bueno. Pero ese es el país que hemos construido, lamentablemente. Es una... De la manipulación. Es una situación difícil. Una de las yo cosas sé que no es... vamos a ir al estado de emergencia, como dice el, el, el colegio médico. Yo pero pienso, que por lo menos... Pero hay una hayan situación en salud. ¿Eh? Hay una situación en salud, más de 800 yo, médicos contagiados. Yo pienso que aquí lo que... Va, no le va a quedar más remedio al gobierno que poner las restricciones. Coño. Porque la realidad lo va a chocar contra una pared. Es, es como cuando tú le dices a un muchacho, mira fulano, bájate de ahí de la pared, bájate de ahí, bájate de ahí, él no se baja. ¿Tú sabes una cosa? Porque él entiende que sabe gaviar, que no tiene problema. No, no, no. Entonces cuando se cae, tú le das una pela encima del golpe. Mire, <risa> te ayer, lo dije. Exacto. ayer yo tuve mucha actividad laboral. Y Ajá. llegué en la tarde. Ese bolsillo tuyo debe eh, estar empreñado. Hoy. No, no. Ese, eso se computa al final. <risa> y durante el tiempo, chele a chele. <risa> Porque tú sabes cómo es que ganamos los abogados. A mí me gustaría ser médico ahora, después de que he visto cómo es que los médicos diariamente se embolsillan. de profesión? De a 15, de 20 mil y de 30 mil pesos diarios. Miren. Y yo sentí influenza. Como si tuviera yo, digo, con, qué cosa. Vaya y yo me contagié de nuevo para atrás. Y dormí incluso con mascarilla en la habitación. <risa> lo, no, no, lo estoy confesando. Sí, yo lo hago así. Que y, ¿Y me, con mascarilla? Sí, por los niños. Por, y en la casa con mascarilla todo el tiempo. por los y, niños. y lo hice así, y por eso estoy aquí con esta mascarilla. Pero, gracias a Dios, me siento muy bien. Y, <risa> y me siento bien. Pero... Bien. Pero, bien. señores, todos estamos expuestos sí. a reinfección. Mire, vuelvo a mi comentario. Yo pienso que el gobierno llegará a un momento en que no le va a quedar más remedio que poner restricciones. Ahora bien, el tema va a ser el momento en que lo haga probablemente ya no haya tiempo, como dice, la, sí, como dice la, la famosa frase de Bertolt Brecht. Primero vinieron y se llevaron presos unos campesinos. A mí no me importó, yo no soy campesino. Luego vinieron y se llevaron presos unos estudiantes. A mí tampoco me importó, yo no estudio. Sí. Después vinieron y se llevaron presos a los obreros. Yo tampoco trabajo para ninguna empresa. Pero luego vinieron y me llevaron a mí, pero ya no había tiempo. Es decir, tú tienes que entender que tú tienes que vivir y convivir con el entorno que tú tienes. Tú no puedes, tú no puedes pensar por ti mismo. Eh, sobre la base de que, bueno, yo vivo, yo estoy aquí, eh, es mi derecho de hacer o deshacer, sencillamente porque tú tienes un entorno a tu alrededor, tú, vive, tú no vives solo, tú vives con más gente. Y eso le va a pasar al gobierno en el sentido de que no se está dando cuenta que las cosas se van complicando, o que cree que el hecho de que la letalidad de esta variante es tan, tan, tan, minia, tan mínima, tan poca, que en definitiva no hay por qué preocuparse porque la gente muerta no va a ser mucha y los muertos se lo van a achacar a, la, a los no vacunados. Exacto. O sea que en definitiva para el gobierno es una cosa, digamos, sencilla, un juego sumamente sencillo. Entonces, pero ¿qué pasa? El ausentismo laboral... Eh, las posibilidades de que se produzca muerte de, con gente con comorbilidad, sin vacuna, porque independientemente de que la gente no se haya vacunado, el Estado está obligado, dentro de sus obligaciones fundamentales, a preservar la vida de la gente. Entonces, en definitiva, yo pienso que le va a explotar la bomba en la cara. Y no debiera, y no debiera de ir guardando, guardando argumentos para sus eh, eh, eh, enemigos políticos para sí. sus para lo que lo adversan porque el presidente quiere reelegirse sí. y eso es una muestra de que es, es cierto lo de la reelección pues está estado hablando ya se le quitó al partido los estatutos del partido planteaban que no, no debía no reelección entonces ya se lo quitaron al partido ¿verdad? Ya se organizó internamente para, para que en el momento se se produzca. Hoy tiene una reunión en, en primeras horas de la tarde con la dirigencia máxima del partido. El gobierno está llegando a dos años y es momento de decidir si me reelijo o me voy el 16 de agosto del 2024. Entonces, en definitiva, yo pienso que el gobierno se va a reelegir. Y entonces ahí tienen que tomar una disyuntiva. Ahí tienen que tomar una decisión. Ahora mismo el gobierno tiene la alternativa del diablo en, su, en sus manos, porque en definitiva tiene que enfrentar el virus, tiene que dar muestra de que, de que, de que quiere que eh, el, el país salga beneficiado ¿no? de esta crisis con el manejo que le dé el gobierno. Pero por el otro lado está el tema económico, que ha sido un gobierno patronal, extremadamente patronal en términos económicos. Eh, eh, ¿Cómo es eso? Patronal. O sea, es un gobierno de los patronos, de los de lo, de de lo lo dinero, claro, exactamente. El dueño de la empresa. Exactamente. Entonces, tiene ese problema y está aspirando a quedarse Amado, en el poder. Que es un derecho legítimo que tiene. Cucho te está amenazando por aquí. Dile, Amado, que si no me saluda, cambio, cambio de canal. ¡Ah! <risa> Cucho, mi hermano, un abrazo de acá. Te mande chocolate. <risa> No me lo recuerde. La, la, la barra de chocolate. No me no lo, lo recuerde, que cojo para allá a buscarla. <risa> sí, sí. Cucho, saludos para Cucho, señor. Escucho un, un agüero que se sí. ha aplatanado en San Francisco. Tiene bien, muchos ya años ya. que vino a trabajar en, en el registro de títulos. Cuando estaba... Lo, si, ¿no te acuerdas? Sí, sí, claro. Pedro yo Lo conozco desde que llegó un muchacho con muchísima soja. Ay, eh, ay, ay, <risa> el Ricardo. pobre, perdido. No sabía ni siquiera dónde estaba la calle 27 <risa> y le quedaba en el frente. <risa> No, pero, no, no, pero o sea ha mucho, mucho. Es un gran amigo. Además sí. era un muchacho muy servicial cuando sí, estaba sí. en esas funciones. Hay que reconocerlo. Que pague y que pague el, el chocolate, chocolate porque esta coba que yo le acabo de dar. Claro. No es gratis. Es para que el lunes, <risa> para que el, el lunes, eh, llegue aquí con la característica, el característico eh, empaque. Ya de cacao sí señor ¿Eh? al bueno. 50% bueno yo no sé lo que ustedes piensan pero yo creo que el que gobierno no va le va a, a quedar de... sí. lo lamentable es que se haga en un momento donde bueno, ya no haya mucho yo tiempo. creo que, que per se no se va a dar declaratoria porque sería torcer su o variar su, condi, su, su posición de, de cierta eh, seguridad que le da el seguimiento a diario de la enfermedad, pero creo que deben en cierta forma hacer un esfuerzo y mostrar la cara de interés frente a la población que hoy no solamente tienen los síntomas, infectación progresiva, ausentismo y demás, sino que le está costando una simple gripe, le está, no está costando mucho. Mm porque hay un, una especie de sortura, como tú has dicho, y creo que es válida como la describes, que estamos en un periodo donde gampea el patrón. Sí, así es. Así es. es decir, que es un tanto patronal. La crisis está siendo abordada por, por una etapa patronal, que el costo que tiene el pueblo que pagarle a ese patrón, es insostenible. No hay posibilidad de que el gobierno, por ejemplo, se siente con las empresas que dan servicio de, de, de laboratorio. Y le diga, miren, la prueba a ustedes le salen por tanto. Gánense un 50%. Claro que lo puede hacer. Un 50%, un 60%, pero no quieran ganarse el triple de lo que les cuesta. Porque, óyeme, con, con lo que cobran por una prueba rápida, que son, tú dijiste, 1.700. setecientos 1.750. Lo que cobran por eso, eso le da para comprar 6 o 7... Que hay que decirlo... Eh, Porque y, olvídate a lo que le sale al gobierno le tiene que salir que, a la creo, empresa creo privada. Que Odile, hay que decirlo, que creo que Odile Hidalgo en una <coughs> ocasión llamó y no sé si se le preguntó sobre la parte que tiene que ver con el siglo XXI, que es la, la planteó con 1.400 y mucha gente fuimos ahí mm. para evitarnos los 200 y pico de pesos más. <coughs> Es decir, sí, porque si, si son tres o cuatro pruebas. Señores, son, no, bueno, en sí, cada lo que, familia, yo, lo que Yo, yo te digo ayer, a ti que yo llevo desde diciembre para acá unos cuartos. Lo que yo dije ayer. Y no tengo ya más. La, el empresariado dominicano es voraz. Es voraz. No ha aportado, no, no no, sacrificado absolutamente nada. Absolutamente, no sacrifica nada. Este es un momento tres para tres. hacer sacrificio. Para hacerlos todos. Si usted no puede ir a su <ríe> trabajo porque tenga el virus, bueno, trate de. Ayudar a, a, su, a, su, a su empleador Trabajando desde la casa pero, me pero el empleador También tiene que poner su granito de arena Entonces el gobierno tiene que obligarlo Señores, <coughs> tiene que obligarlo a que, a que si esa prueba la bajan A un nivel, digamos, de precio Asequible, adecuado que no, no es que pierdan Ganen, pero no, pero no se gane Yo me enteré él, ayer un empresario, un empresario chino de aquí Bueno un saludo a Freddy Ch Cie y su familia, joyería Freddy. Okay. Me decía un empleado que Freddy estuvo buscando por donde quiera los antigripales 33. porque había mucha gente con gripe ¿Tomino? en su negocio. Es decir, solventando él su, su, el, el, el, la parte de su, en personal, eso es un, un comerciante proactivo, un comerciante humano, pero lamentablemente no había en la pastilla. Miren, miren, yo quiero, yo quiero que el pueblo vea. Por eso yo siempre digo, le digo a la gente: no crea nada de lo que usted ve en los medios de comunicación ni en ninguna parte. <risa> Compare. Vamos a escuchar la, lo que dicen los médicos. El colegio médico, que hace unos días atrás llamó a, a clases. Vamos a escuchar lo que ellos dicen de la, de la ocupación Por eso de camas. Es yo dije en, al principio: que, que era los, una contradicción. De niño, sí, sí. El hospital es de niños. ¿eh? Sí, Marcelino Vélez. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Lo tenemos ahí, muchachos. El fin de semana pasado, el fin de semana largo, tuvimos una ocupación de infectados por COVID en el Roberti Cabral de 30 camas, 30 estaban ocupadas para un 100%. El Hospital Verrica Cabral es el hospital de referencia nacional para niños que estén COVID positivo. El Marcelino Vélez Santana de 100 camas, 100 camas estaban ocupadas donde estaban más de 36 embarazadas ingresadas. La Plaza de la Salud, a través de una nota de prensa, emitió que el 100% de las camas estaban ocupadas y que SEDIMA tenía un 75% de uso. Hago este preámbulo para decir que el Colegio Médico está altamente preocupado porque estamos inmensos en la cresta de la quinta ola de COVID. Hoy jueves, Miren, ustedes escucharon Eso no lo estoy diciendo yo Porque aquí hay gente que una vez piensa que es por atacar Lo está diciendo el Colegio Médico El Robert Rick Cabral El Marcelino Vélez La Plaza de la Salud, que eso es inmenso Todas trabajando a máxima capacidad En camas COVID Pero eso no es lo que dice el gobierno aquí También le mandé la foto ahí para que ustedes vean Dice el gobierno A través de esta manipulación Que esto es una manipulación ¿Mm? Miren lo que pone el gobierno que la, que la ocupación de camas está bajando en un 31%, pero ¿dónde es eso? Si en la provincia de Duarte estamos en un 70%, lo dijo el doctor, y en la capital y Santiago están trabajando a un, casi al un 100%, ¿dónde es que están en un 31%? ¿Dónde es que están un 31%? ¿Dónde es que están un 31 y dice ahí, la, la ocupación camas UCI en un 29%, y la, los ventiladores en un 27%, no por Dios, no quieran coger al pueblo de eso mismo, ¿verdad? Caramba, respeten a la población. Si fuera un país desarrollado, tuvieran que renunciar, todito, todito. Incluyendo el presidente. que Aquí no renuncia la gente. Aquí no renuncian. Cuando tú manipulas una información en un país desarrollado y el pueblo se da cuenta y te lo enrostra en la cara, tienes que renunciar. Pero aquí no pasa nada. Lamentablemente, porque aquí todo se politiza. Están mintiéndole al pueblo. Hay, un, hay, una, hay una situación de emergencia en el sector salud. Eh, cientos de médicos, bioanalistas y enfermeras contagiados de COVID fuera de servicio y no hay camas COVID en la República Dominicana. Bien.